Bendita sea tu pureza y eternamente los. Pues todo un dios te recrea. A ti, celestial princesa. Te pido por favor que me tengas conmigo. Te regalo en este día alma, vida y corazón. No te pido, por favor, que me acompañes, padre mío. No me dejes.